Здравствуйте, меня зовут Инета, я из России, живу в Каталонии, учу каталанский язык, разговариваю на русском, кастьяно и также еще на английском. Estudiu català, парке Маграда molt i també par pudi estudiar aquí a Catalunya i treballar. Привет, меня зовут Лена, я из Москвы и мой родной язык это русский. Yo también hablo en alemán, en inglés, en español, y en catalán. Les aconsejo aprender catalán porque se ha de saber y respetar el idioma del país Umbius. Y saber el idioma de Umbius estará más a gusto, así no a es estudiar. Hola, Em dic Rosa, soy de Barberà del Vallès. La mi lengua materna es el catalán, también parlo castellá. estudio, estudio catalán porque de joven no l'havia había podido aprender y ahora em fa ilusió. ilusión. Animeu-vos a aprendre el catalán, es una lengua molt maca y si es viu aquí es important importante la السلام عليكم أنا اسمي عزيزة أنا من المغرب أسكن في بادية أتكلم مع العربية الفرنسية اللغة الإسبانية والقليل من الكاتالان. Estudio català perquè magrada la llengua catalana i per trobar una feina. السلام عليكم اسمي سيام أنا مغربية أسكن في برشلونة أتكلم إسبانيول Arabe, e a e, francés. Estudio catalán porque voy a aprender catalán para mí maté. Estudio catalán. No, no me no soy un bel meo de Levay, sino también para que el catalán esté bonito. Que son tan bien como el can la meiva de Hola, me llamo Mirta, soy argentina y hablo solamente castellano. Y vivo en Barbara del Valle. Estoy estudiando catalán porque me agrada mucho, per poder hablar a las mevas netas. Hola, me llamo María, soy de Sevilla y vivo en Barbera del Vallés. Hablo castellano y un poquito de inglés. Estudio catalán porque voy a poder hablarlo en el trabajo. Hola, me llamo Migdali, soy de Venezuela, vivo en Badía del Vallés. Hablo castellano, un poco de inglés y entiendo el portugués. Estudio el catalán porque me agrada mucho para poder estudiar. Eh, Trobo que el catalán es semblant al portugués una mica. Me llamo Linor, soy de Venezuela, hablo español, inglés y un poco de catalán. Estudio catalán porque ahora es a Cataluña y me agrada comunicarme a la gente del MEU multán. Hola, me llamo Lucía, soy de Perú. Mi lengua materna es el español. Mm, estudio catalán porque me agrada con ella la lengua don Viz y Dambé para mejorar las meves posibilidades laborales. Animeu-vos a hacer un curso de catalán poder comunicar-vos y acceder a nuevos mitjans. Hola, me llamo Guadalupe, soy de Ecuatorial, hablo castellano y un poco de francés. Estudio catalán porque podría eh, poder comunicarme a la meva sogra y la resta de la familia y también para estudiar otras cosas. Hola, yo soy Lisandri Vázquez, eh, soy de Paraguay, vivo en Badía del Valles, hablo español y guaraní. Ahora diré algunas palabras en guaraní. Ba'eixapa, peimenba, que significa cómo están todos. Estic estudiant català per poder interactuar millor amb les persones i en un futur poder estudiar a Catalunya. Zdravo, zovim se y i Serbia se mi vivim a Sabadelliu. Govorim serbski, hispanski i malo engleski. Estudio català porque vol parlarlo en el treball. Bonjour, je m'appelle Magali. Je suis d'un petit village à côté de Lyon, en France. Ma langue maternelle est le français et je parle aussi le castillan, un peu d'anglais et maintenant aussi un peu de catalan. Estudio catalan parce que pour moi, c'est important de compartir partager la mateixa llengua en blagène en qui Et em, ça me em semble important aussi pour travailler. Venga, a estudiar Catará, que no es tan difícil y en sopasé molve a clase.